¡Adi, ta nota, temps, ¡Que no vos negociar ni avui, ni demà, ni a ni a Junes, a del metro! ¡Sá, negar Y si negan el 22 y al 24, Ada, y ahora, baga. ¡Y tú me estás el derecho la vaga si considereu que es necesaria mm. por parte nuestra y a toda la voluntad de diálogo como no podría ser de ha sigut sempre, i la voluntat també. I una otra manera porque son qui somos y venimos de donde venimos y por lo tanto la voluntad de diálogo y la voluntad de acuerdo también y la avanzar y de mejorar también teníamos capacidades limitadas de una empresa pública, de un presupuesto que no controlamos nosotros sí, ¿No se responsables de PNL? Sí, vamos a tener una capacidad limitada La dirección no li... de la empresa la dirección de Metro tant no engañando. vol negociar con los sí, si no que... negocian un momento, y sí. ahora vaga. Y sí. el responsable sou vosaltres, últim responsable sou vosaltres la responsable de la del también. Si no fue el 22 y el 24, y ahora una vaga. Sí. Porque no volan para y sí. no volan y una res los trabañamos. A que este es nuestro problema y al Teu también. Pero yo la información que tengo y a la Mercedes Vidal, yo confío, a la, la regidora de Movilidad que también. Bueno, no confíes eh, tanto en eh? la gente, eh? Pero, sí, no. ¿Cómo no voy a confiar en, en, un, en un equipo de gobierno Allah. Allah. Que, Allah. Allah. Es que no tiene Allah. ningún otro interés es que garantizar el servicio público Allah. con las mejores ah, condiciones? Escóltame una cosa sí, sí. Aquí, aquí, aquí tienes muchos mucho que cipo, hemos confiado en ti hemos dado la cara y no puedes contestar al puro estilo CIU no, no, no. No puedes contestar al puro estilo CIU. Eso a, no puede a, ser. Ayer dije que eran absolutamente desafortunadas las, las hombre, que que claro. había hecho. Y eran frutos también, seguramente, de, Ada, de los nervios de aquel día. Ada, 13 pero... trabajadores del metro sí. que ayer nos dijo a la cara de dirección de Metro. No quiere hablar con vosotros. No quieren, dijimos, cuando queráis, viernes, sábado, domingo, lunes. Nosotros no pero queremos perjudicar. Yo la información perjudicar. que tengo es pues que no se ha hablado cierta. un montón de veces. Pues no es cierto. No, no, no, no es cierto. cierto. No, no. no es cierto, Ada, no es cierto. No es cierto, Ada. No es cierto de los dos. Si el 22 y si el 24 de febrero hay una huelga en el metro de Barcelona, es responsabilidad nuestra sí. y tuya como responsable de este medio. Yo te aseguro Bien. que como gobierno y yo personalmente hay toda la voluntad de diálogo y hay la voluntad de llegar a un acuerdo la, la dirección no la tiene y vosotros no, sois los responsables sólrate. de la dirección. Vosotros sabréis, nosotros no podemos obligar a la dirección. Vosotros entiendo que sí, si no hacéis nada, sois corresponsables de la huelga de metro el 22 y el 24. Esa es nuestra opinión. Vale, ¿Está sí. claro? Bueno, yo lo traslado ahora que voy a ver a la, a la regidora, ¿vale? Sí. Gracias. Pide, siempre. Ara, pide, las, pide las actas de la reunión de los sindicatos, pero es sí. como las empresa vale. no aparece. Eh. ¿Cómo no? ¿Qué? No aparece. La, no, la, no aparece. Empresa, muchos días no han aparecido, pide las actas. ¿Vale? ¿Cómo ¿En las, la las actas no eh? la verás? Vale. Vale. vale, pues la pregunta Nadie y lo pido. quiere hacer huelga Ada. Nadie. Nadie. Sé, todo el dinero ¿sabes? perdido y todo el dinero. trabajando para eso, uh -huh. pero no podemos aguantar esta situación. No, y que te hemos votado con una la ilusión, las promesas que has hecho, ahora y no puede ser. No puede ser.